Hola, buenas tardes. Ante todo, bienvenidos al bicicleteo del CRAI Antonio de Ulloa en nuestra aula abierta de divulgación científica. Eso pretendemos por lo menos cuando preparamos todas estas sesiones que van variando un poco la temática, pero lo que intentamos es eh, hacer llegar eh, el conocimiento científico a toda la comunidad universitaria y a toda la sociedad en general. Eh, en este caso, eh, vamos a, a, a dar una charla sobre eh, el tema de Fleming y tenemos aquí a Mari Carmen Escámez de la Unidad de Cultura Científica e Innovación, licenciada en Periodismo. Tenemos también a Eduardo Villalobo, profesor de Microbiología también aquí de, de la Universidad. Y el tema bueno, es tan importante como eh, uno de los científicos eh, que más repercusión yo creo ha tenido en el área eh, de la salud, como es Alexander Fleming nos van a dar una visión eh, sobre, sobre él. Eh, todo esto además eh, se encuadra dentro de la conmemoración del 70 aniversario de la visita de, de Fleming aquí a, a Sevilla. Surgió, por lo que me han estado ellos comentando, en eh, la fiesta de, de la historia, una idea que luego han ido desarrollando y bueno, se plasma aquí, además si no me he informado mal, fue en junio cuando visitó eh, exactamente esta ciudad. Ellos nos van a dar la, la visión de, de Fleming y nos van a hablar también de algo tan interesante como son los antibióticos. Os doy las gracias por estar aquí. También os informo que se va a grabar el acto y luego lo vamos a publicar en nuestro canal YouTube del Clary. Para que lo podáis volver, volver a consultar y para que llegue a, a todo el público posible. Muchas gracias. Gracias. ¿Y ahora? Mejor, ¿no? Vale. Este es más chiquitito que, que el micrófono grande. De todas maneras, si veis que se va más o menos el sonido, hablo sin micrófono, me da igual, ¿vale? Bueno... Ah, para la grabación no, es cierto, es cierto. Bueno, pues antes que nada, daros las gracias por supuesto por, por haber venido, para acompañarnos, nos sentimos muy arropados. Hay caras conocidas, hay caras que, que no suenan menos, pero sobre todo, especialmente, me hace ilusión ver a la gente joven, ¿no? Al Instituto que nos acompaña hoy porque son la, los futuros científicos y científicas ¿no? que nos tienen que, que marcar el, las líneas en, en nuestro país. Bueno, como decía nuestra compañera Marisa, yo trabajo en la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Sevilla, lo que se conoce nacionalmente como así y nos dedicamos a realizar actividades, eventos de divulgación de la ciencia para conectar las vocaciones científicas entre los más jóvenes, como son los institutos e incluso niños de primaria. Hemos tenido talleres para niños de 4 años, los más pequeñitos. Y también hacia arriba todo lo que penséis, hasta los 100, 200 años, lo que dure, bueno, 200, espero que no, pero hasta 100 sí que podemos tener, ¿vale? Entonces, en concreto, hoy venimos a hablaros del Fleming, eh, que vino, precisamente, del 7 al 9 de junio a Sevilla. Eh, al guardar toda, toda la parte científica, porque como he dicho, él es microbiólogo eh, y yo daremos la parte de biografía y curiosidades de lo que pasó durante la visita de Fleming a nuestra ciudad. ¿vale? Bueno, pues primero vamos a empezar por, por contextualizar quién fue Fleming. Alguien tiene algo de idea de la mano que levante. ¿Por ¿Alguien se lo sabe? Aquí. Esa aquí. Chica, esa chica. Aquí. Aquí. el, el, el, grisgo, el antibiótico. El antibiótico. Vale, bien, bienvenido, bien, bien, punto, muy bien. ¿Algún, algún dato más de, de Fleming? Bueno, pues Fleming, para empezar, fue el séptimo de ocho hermanos de una familia pobre escocesa. ¿vale? Que nos primos, a lo menos que los científicos, vienen todos de, de familias cultas y adineradas, Bueno, en este caso, era una familia bastante humilde, él se quedó huérfano muy, muy pequeño, con solo siete añitos, y se tuvo que buscar un poco la vida, ¿vale? A los 13 años fue cuando ya empezó a dedicarse más a la, a la ciencia, a la, a la educación y se marchó, si no recuerdo mal, a, a Londres a estudiar y pudo hacerlo, o se pudo becar gracias a una herencia que le dejó un tío suyo, de 250 libras con eso fue con lo que él pudo estudiar, ¿vale? Se licencia en 1908 y ya justo 20 años después, en 1928, como bien decía nuestra compañera, cuando eh, descubre la penicilina esta es una foto de cuando Fleming estuvo aquí en Sevilla como veis la torre de oro de fondo por ahí he pasado las imágenes que vais a ver en la presentación que están por ahí también fotocopiadas para que las podáis ver, ¿vale? vale, y aquí son algunos datos sobre Fleming, como decía se descubrió la penicilina en 1928 además fue nombrado miembro de la Real, Real Society en el 42 fue el título de SIR en eh, 1944, recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina, que entonces se llamaba así, en eh, 1945. Y lo abajo un, un poco de estriquismo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, yo lo dejo ahí y a ver qué pensáis. Os lo leo, por si no se ve muy bien desde ahí, ¿vale? Fleming muere el 11 de marzo de 1955, ¿vale? Eh, justo cinco semanas antes de Albert Einstein y el mismo mes en que falleció, que de eso os acordaréis porque ha sido este año 2018 el físico teórico Stephen Hawking que murió, eh, ya os digo, en marzo de 2018 el mismo día es decir, que Hawking murió el mismo día que nació Einstein uno de los científicos como sabéis más, más importantes del siglo XX ¿Son casualidades? Probablemente sí sean casualidades. Somos científicos, ¿no? No podemos creer en la pseudociencia ni en las ideas paranormales. Pero bueno, cuanto menos curioso, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos de la penicilina? ¿No? Que es por lo que realmente se, se recuerda a Fleming, ¿no? de que fuera escocés y, y un gran científico. ¿Qué sabemos de la penicilina? Venga, que vosotros habéis hecho las tareas antes de venir. ¿Para qué sirve la penicilina? ¿No? ¿Para allí? Muy bien, efectivamente es un antibiótico, un bactericida, que ahora sabremos cuál es la diferencia y la definición correcta con nuestro compañero Eduardo, que es el que nos va a dar más indicaciones. Pero la, lo más importante, digamos, y por eso marcamos aquí lo de la Segunda Guerra Mundial, es que salvó vidas. Eso es lo más lo más importante de Fleming, ¿vale? Que gracias a la penicilina se salvaron muchas vidas y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque antiguamente, antes de, de que existiera, de que se conociera y que se fabricara industrialmente, que eso, quedaros con el dato de la fabricación industrial porque no lo mismo descubrir algo, que luego que este algo pueda llegar a todos los ciudadanos, ¿vale? Cuando se empieza a fabricar, se suministra a los soldados. Con ellos se salvan muchas vidas, como decía, ¿Y qué pasaba antes? Pues que por cualquier bueno, enfermedad, no, por cualquier herida, no, prácticamente, que se te infectara, podías llegar a morir. Lo que ahora nos parece una locura, pues hace menos de 90 años, porque estamos hablando de que esto fue en mil, hecho, 1940, no, 1928. Eso. cuando se descubre. Mm, veremos que hay una mujer detrás, que lo veremos luego, que es Dorothy Crowfoot mm, Hodgkin, que también tiene un gran papel importantísimo para que hoy día tengamos antibióticos. Esa será nuestra última parte de la charla pero que no recordemos que una cosa es lo que se inventa, lo que se descubre y otro que ese descubrimiento, ese avance científico, llega a la ciudadanía, ¿vale? Bueno, pues ¿qué hizo durante su visita a Sevilla? Habrá cosas más científicas y cosas menos, ¿vale? Para empezar, nada más llegar, él se hospedó en el Hotel Colón, que es donde se hospedan hoy día mucha gente famosa, ¿no? Muchos toreros y, y futbolistas, hay gente que gana mucho dinero, ¿vale? Pues hospedó allí, pero lo primero que visitó fue el Hospital de la Caridad. El Hospital de la Caridad es donde iban, eh, los que hayan leído un pollo de historia desde Sevilla o quizá os suena, es eh, donde iban las personas un poco terminales, que no tenían curación, ¿vale? Pero no penséis en curación de enfermedades tan raras, bueno, enfermedades raras de hoy día, ¿no? En ese momento estábamos hablando que la gente se moría pues de lepra, de la peste, de la tuberculosis o del cáncer, por ejemplo. Eh, estamos hablando de una época, si lo primero donde Sevilla la esperanza de vida era de unos 35 años. Es decir, también que me quedaría un año para morirme. De media, de media, vamos. Es que tomo a los 35 años. Y como os decía, cualquier infección bacteriana, es decir, que tú te, te caes con la bici y te echa la rodilla abajo. Perdón por el ruido. Son las cosas de, de al aire libre. De directo, eh, te podías morir ¿sabes? que son cosas que hay que tener en cuenta bueno, os decía aquí en la transparencia anterior que Sevilla ocupaba el tercer lugar del mundo en, en mortalidad ¿vale? pues os preguntaréis que cuál era la primera y la segunda ciudad pues estaba, os lo voy a decir ahora mismo dos ciudades hindúes Madras, que está en el sur y, la, y en la actualidad, cuarta ciudad más grande del país y de Bombay, ¿vale? Eran Madras y Bombay, eran las ciudades que estaban por delante de Sevilla. Como decíamos al principio, ahora se cumple el 70 aniversario, justamente Fleming vino los días 6, 7 y 8 de junio de 1948 a Sevilla. Se hospedó con Colombia en el Don Colón, ya no y disfrutó de un espectáculo flamenco, bueno, Todo iba a ser visitar a los enfermos, ¿no? Aquí veía a bastante bien acompañado. En la selva, seguramente, Vale, pues además de Sevilla, Plevis estuvo en otras partes de España, ya que en España Colombia tiene que aprovechar el viaje, ¿no? Eh, visitó Barcelona y Córdoba, pero allí, bueno, no nos interesó mucho lo mismo. Nos parece más interesante destacar a hizo que fue visitar las bodegas Domés, como veis ahí en la foto, firmó en la bodega Dome, que está, vamos, todavía se puede visitar eso, ese barril de, de vino, y dijo la, la célebre frase Mi penicilina cura a los enfermos, pero vuestro hered resucita a los muertos. ¿Vale? Ya, cada cual que le interprete, pero vamos, a mí me gusta la frase, cuanto menos. Y ya en la parte académica, en la parte más científica, fue nombrado honoris causa, eh, por la Universidad de Madrid el 12 de junio y recibió la gran Cruz de Alfonso de Simón el Sábio como ve, le cundió, ¿no? le cundió la visita a España ¿qué queda de esa visita o qué reconocimiento se les hizo a Alexander Fleming, a este científico? pues bueno, eh, el 17 de julio del 58, 10 años después de la visita, se inaugura el monumento, que, tengo, que tenemos aquí la fotografía ...en lo que es actualmente... ...el Palacio de... ...el Congreso no... El, con... el Congreso? No. Cap... Se me ha ido, se me ha ido. ¿Pero, pero... ...Parlamento de Andalucía... ...eso, perdón... ...en el Parlamento de Andalucía... ...es donde se hizo el, el monumento... ...pero... ...en el 2002 hubo una remodelación de los jardines... ...y decidieron pues... ...esto nos sobra... ...lo metemos en un cuarto... ...y a ver quién se quiere hacer cargo de, ...del señor Fleming... ...así que estuvo un tiempo desde el 2002 hasta el 2004, no duró mucho, fue dos añitos, pero pobre estuvo un poco desterrado, ¿vale? nadie, nadie le daba un lugar. Eh, en ese momento, Diario de Sevilla, que es algo que me parece también curioso, abrió una iniciativa popular para rescatar este monumento que al final se, se encuentra actualmente ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, que cuando pasáis por allí podéis podéis verlo. Bueno, y ahora yo os lanzo una pregunta. Aquí en Sevilla hubo ciertos sitios donde en las paredes había colgado fotografía del, del Sagrado Corazón de Jesús, que somos muy cristianos, eh, y fueron sustituidas en esta época por fotos de Fleming. ¿Sabéis dónde? En una iglesia no fue, adelante, en la iglesia a eso no llegamos. Pero ¿os podéis hacer una idea de, de en qué lugares se sustituyen estas imágenes? ¿Dónde? ¿En el hospital? No. Más erótico que un hospital. Bueno, depende del uso que tú le des al hospital, pero a priori más erótico que un hospital. Y creo que más caro también. <ríe> en un burdel, efectivamente. En un prostíbulo, no hemos encontrado fotos que lo, que lo corrobore, pero sí documentación escrita que dice que había un burdel. La Marina se llamaba, eh, en la zona de, de Triana. ¿En Paseo Colón? Ah, pues entonces mis fuentes están equivocadas. Pues según lo dice Isabel López Calderón, que es catedrática de genética que está aquí con nosotros, eh, era en Paseo Colón, vale, yo creía que era en, en Triana. Pues sustituyeron. ¿eh? Está al lado, bueno, está cerca, ya está. Bueno, pues veneraban al doctor Fleming, le ponían velita, y incienso y esas cosas, eh, y os preguntaréis el por qué, ¿no? Y es porque curaba enfermedades de transmisión sexual. Entonces ellos dijeron: A ver, a mí el Sagrado Corazón de Jesús me ayudará a ligar. Pero a mí las enfermedades, como que científicamente al menos, no está demostrado de que Jesucristo, que en paz descanse, no nos haya ayudado a curar las enfermedades. ¿no? Hombre, Jesucristo existió, Susana, eso está en la Biblia. <risa> Entonces, pero Fleming sí, y mejor que Fleming la penicilina que él descubrió. Entonces, pues de ahí la curiosa historia de que aparecía su fotografía mientras que señores y señoritas hacían actos, sin calificar, ¿vale? Eh, un hotel también, que actualmente ya no está en pie, que creo, a ver si saben, no me corrige, estaba cerca de la Puerta Carmona. El Hotel Fleming se llamaba, ¿sí? sí vale y luego también está eh, la calle de Doctor Fleming en la calle Doctor Fleming hay un, un ambulatorio que eso sí mantiene eh, el mismo nombre sí no vale y ya fuera de, de Sevilla te, venimos a destacar dos monumentos que, que siguen actualmente en pie uno está al lado de la Plaza de las Ventas de Madrid en 1964 se inauguró ¿por qué? porque igual que hemos dicho que curaba muchas enfermedades de transmisión sexual Fleming también ayudó a que muchos toreros no se murieran en las enfermerías de la Plaza de Toro. más que Fleming, no personalmente, sino los antibióticos y un sello de Andorra donde también se le hace homenaje al doctor Alexander Fleming y esto ya en la parte de Eduardo Muchas gracias, Mari. Eh, bueno, bienvenida a todos, muchas gracias por estar aquí. Eh, se, supone que, se supone que está en la parte, la parte más científica, pero bueno, pues como se trata de un acto de divulgación, eh, lo vamos a hacer lo más fácil eh, posible. ¿no? Eh, yo lo que he hecho es hacer una serie de preguntas hasta llegar al descubrimiento de la penicilina. La primera pregunta que, que os propongo es, ¿qué son los microorganismos? Eh, la definición tradicional de microorganismos son organismos, seres vivos, pues que no se ven a simple vista, que no se ven... Normalmente, a simple vista que hace falta un aparato especial, un magnificador, para eh, ser observado. Y como todo el mundo tiene en mente que es un microscopio, le voy a poner una foto de un microscopio que es un poco especial. Un poco especial y que lo podéis encontrar, lo podéis comprar por internet. Se llama el Polscop. Es un microscopio que alguien se ha inventado que está hecho en papel. Está hecho en papel, tiene una pequeña, una pequeña eh, lente y esa lente da una magnificación de 140. He mirado el precio en internet, esto lo montas tú mismo, lo baulas tú y lo montas tú. Se pueden ver con una resolución de hasta dos, micras, de hasta dos micrómetros que sería suficiente para ver bacterias. Eh, y el precio es asequible, esto lo puede comprar cualquier, eh, cualquier persona. Lo venden en Estados Unidos y vale 40, 40 dólares. O sea que el que quiera en casa ver eh, algún tipo de microorganismo o que hay en una bota de agua puede encontrar, eh, eh, puede comprar el lo puede y lo puede utilizar. Eh. La concepción que tiene la mayor parte de qué es un microorganismo, eh, si se pregunta, la mayor parte de la gente pensará en bacterias, ¿eh? porque son quizás los microorganismos que son pues, los más conocidos. Yo aquí me he traído... Si quiere pasar, ahora. Me he traído una fotografía que hacen nuestros alumnos, eh, nuestros alumnos en práctica, eh, hacen, hacen preparaciones de, de bacterias, las tiñen, y las observan al microscopio. Y hoy en día, con los teléfonos móviles, lo que hacen los alumnos es hacer fotos al microscopio y sacan este tipo de fotos. Si bien es verdad que no se ve muy bien, hay dos tipos de bacterias. En esta fotografía hay dos tipos de bacterias. Una más chiquitita, que está pintada en rosita, que no se ve muy bien, que en ese caso es de Coli, y una que está teñida en azul, que es un poquito más grande. Esa es un bacilus. Y, por decir alguna cosa relacionada con este, con este bacilus, no sé si lo veis aquí, pero en medio de la tinción de repente parece que no hay nada teñido. Bueno, es que los bacilus o muchos bacilus son capaces de formar una estructura de resistencia que se llama endospora. ¿Eh? Así que de, en este vacío tenemos un montón de endospora. Es verdad que los bacterias, las bacterias no son los únicos microorganismos que existen, existen distintos tipos de microorganismos. Y en el laboratorio yo trabajo con microorganismos, pero no trabajo con bacterias, trabajo con otro tipo de microorganismos, yo trabajo con unos microorganismos que se pueden encontrar en, en, en cualquier muestra de agua, en muchas, muestras, muchas de, en muestras de agua. En este caso es un organismo que se llama un protozoo que se caracteriza por tener, no se ve muy bien, pero bueno, tiene una serie de sillos rodeando todo el cuerpo. Y en este caso lo que hemos hecho es echarle un productito que se llama verde betilo simplemente para marcar el núcleo. ¿vale? Esto que veis en verde es el núcleo del, eh, del protozoo ciliado. Microorganismos hay muchos más, no vamos a analizar otro tipo de microorganismos, hay muchos más, ¿vale? Yo creo que con estos dos ejemplos quizás es suficiente. Pero algo que es importante y que tiene que ver con la, con la encuesta que os he pasado, los virus también son microorganismos. Si bien es verdad que hoy en día hay una, una, una, un área de estudio que se llama virología, tradicionalmente los virus siempre han estado dentro de la microbiología. Vale, una vez que sabemos qué son, o que tenemos una idea más o menos eh, eh, eh, cerquita de qué son los, eh, los microorganismos, eh, tenemos que hablar de qué son los antimicrobianos. Los antimicrobianos son sustancias químicas, sustancias químicas que normalmente a una baja concentración, y esto es importante, tiene que ser una baja concentración, eh, afecta al crecimiento o mata a los microorganismos, a los microorganismos en general. Como decía antes Mari, eh, eh, existen dos, se pueden clasificar los antimicrobianos en dos grandes grupos. Aquellos que matan a los microorganismos y se llaman microbiocidas y aquellos que simplemente impiden su crecimiento y en este caso se llaman microbioestáticos, ¿vale? Pero bueno, eso tampoco tiene mucha importancia, lo importante es que impiden su crecimiento, lo matan, no, no, los microorganismos no son capaces de ir más allá. Eh, otra clasificación de los, de los antimicrobianos que es importante destacar es que existen dos grandes grupos, los antibióticos y los quimioterápicos. ¿vale? ¿Cuál es la diferencia esencial entre ellos? Bueno, pues los antibióticos son productos naturales, son otros organismos, otros microorganismos los que sintetizan estos antibióticos y los quimioterápicos eh, normalmente son esas sustancias químicas eh, que se sintetizan de forma artificial. Esto es cierto... Pero también hay que decir que hoy en día la mayor parte de los antibióticos o mucha, un gran parte de los antibióticos que se utilizan son semisintéticos. ¿Qué quiere decir? Que tienen una parte que es natural, sintetizada por un ser vivo, y otra parte que se sintetiza químicamente. No utilizando reacciones químicas, sino en este caso utilizando reacciones enzimáticas. ¿Vale? Una pequeña diferencia, pero bueno, los antibióticos normalmente tienen un origen de otro ser vivo y normalmente es también un microorganismo el que los produce. Algo que también es importante destacar en eh, los antibióticos es que son moléculas con un peso molecular relativamente bajo. Normalmente los antibióticos suelen tener un peso molecular eh, relativamente bajo. Todo el mundo conoce antibióticos y lo que he hecho ahora es poner una fotografía de productos que se pueden encontrar en la farmacia que contienen antibióticos. Eh, ¿Quién no le suena los mentines o el clanoxil, verdad? Eh, muchos de vosotros habéis, habéis utilizado, o si tenéis niños, habréis eh, empleado eh, eh, este tipo de antibiótico... ...para, para curar algunas infecciones eh, típicas de, típica de los niños, ¿no? Pues el Augmentine contiene un antibiótico, en este caso, la moxicilina... ...que es un derivado de la penicilina, de la que vamos a hablar más adelante... ...y en este caso es un antibiótico semisintético, no es completamente natural, es semisintético... ...tiene una parte natural y otra semisintética. Esto sería un antibiótico, el Augmentine y aquí algo un poquito menos conocido, el azol, el azol es un quimioterático, en este caso es un producto, digamos, producto químico, de síntesis, de síntesis química. En este caso el azol es una sulfanilamida, que fueron de las primeras sustancias que se utilizaron para luchar contra eh, las infecciones producidas por, por microorganismos. El azol, bueno pues, ¿qué uso suele tener el azol? Bueno, pues el azol suele, suele utilizarse sobre todo eh, para infecciones de la piel, es bastante útil para la de la piel. Típicamente, las vulvopaginitis eh, producidas por cándida se suele utilizar y he recomendado el las Nos olvidamos de los quimioterápicos y vamos al, al meollo de la cuestión. ¿no? Este, queremos ensasar la, la figura de Fleming. Vamos a, a, a intentar explicar un poquito cómo se descubrieron los, los antibióticos. La primera diapositiva que os pongo no tiene mucho que ver con eso, aunque sí. Os con un queso roquefort y en el queso roquefort un ingrediente esencial que es un microorganismo, en este caso el penicillum. El verdecillo que veis en los quesos azules, en este caso el roquefort, pues es un hongo, un hongo del género penicillum, en este caso es penicillum roqueforti. No quiero decir, aunque la historia lo cuenta, no quiero decir que este alimento, que este moho que está aquí en este alimento, produzca antibióticos. Pero sí que es verdad que la historia cuenta que el descubrimiento de los antibióticos fue gracias a los alimentos. ¿Eh? tradicionalmente se utilizaban distintos tipos de alimentos para curar ciertas infecciones. O eso es lo que decían ¿eh? históricamente, que ciertos alimentos ayudaban a curar cierta, ciertas infecciones. Que sea verdad o no, bueno, pues hay que, tener, hay que tomarlo con precaución. En este, en este caso os aseguro que el un precocerpic no produce ningún, ningún antibiótico. Pero está muy bueno. ¿eh? Al que le gusta el queso, ¿no? Al que le gusta el queso. Simplemente, ya que hemos puesto un peso, recordar que muchos microorganismos tienen actividades que son beneficiosas. Por ejemplo, muchos alimentos eh, son producidos gracias a los, a los microorganismos. ¿De dónde viene el descubrimiento de los antibióticos? Bueno, porque ya como dijo, como dijo Mari, en el 1928, Alexander Fleming descubre, descubre los antibióticos y, y lo hace de una forma azarosa. Eh, parece ser, hemos estado eh, mirando por ahí, ...y parece ser que, eh, que Alexander Fleming era un tipo bastante desordenado... ...total, que él estaba estudiando eh, unas bacterias que eran patógenas... ...unos estafilococos... ...y de repente, en una de sus placas... apareció un hongo, que es este que está aquí arriba... ...y en vez de tirar la placa y decir... ...bueno, he hecho mal el experimento, esto no tío... ...y, y aquí no ha pasado nada... ...observó que el crecimiento de las bacterias de los estafilococos... ...que estaban cerca del hongo, se veía inhibido las colonias que estaban cerca del hongo eran mucho más pequeñas que las colonias que estaban más alejadas del hongo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué le indujo a Fleming? Eso le indujo a Fleming a pensar que posiblemente habría una sustancia química que difundía desde el hongo al medio del cultivo y que esa sustancia química inhibía, de alguna forma, el crecimiento de esos estafilococcus. Eh, es verdad que Alexander Fleming es conocido por eh, descubrir la penicilina, pero también hay que decir que estaba implicado en el estudio de sustancias eh, que generalmente eh, se podían utilizar para la lucha contra, contra las bacterias. De hecho Alexander Fleming descubrió una enzima que es muy importante que es la lisofima. La lisofima también se puede utilizar para eh, eh, eh, luchar contra, contra las infecciones, infecciones bacterianas. Esta fotografía concretamente está tomada del artículo que publicó, que publicó Fleming eh, eh, eh, eh, describiendo sus su, su hallazgos y el que lo quiera, pues yo he hecho una fotocopia, el que lo quiera lo puede, lo puede tener aquí. ¿Sí? A Fleming siempre le, le, le, preguntaban, le preguntaban lo mismo eh, El descubridor de la penicilina, el descubridor de la penicilina, el descubridor de la penicilina Y siempre le decían lo mismo, ¿por qué usted nunca patentó la penicilina? Bueno, pues parte de por qué Fleming no patentó nunca el, el, la penicilina lo dice aquí ¿no? Eh, yo no inventé la penicilina, evidentemente no fue un invento Simplemente la naturaleza lo hizo, ¿Vale? Yo lo único que, que, que hice es descubrirla por accidente. Además Fleming creía que patentar algo de, de, de la naturaleza no tenía, no tenía mucho, mucho sentido. Eh, aquí os presento una, una, una fotografía de Fleming eh, en el 45. A Fleming le dieron el premio Nobel. El premio Nobel lo compartió con otros dos científicos que fueron también claves para eh, el uso de eh, los antibióticos como. Eh, eh, sustancia que luchara con frente a las, a, las infecciones, a las infecciones bacterianas aquí tenemos a Fleming recibiendo el, el, el, el Nobel aquí tenemos a otro científico llamado Chain y aquí otro científico llamado Florey que fueron los tres a los que le dieron el premio Nobel ¿qué es lo que pasó con Fleming? de hecho los el descubrimiento de Fleming pasó desapercibido durante mucho tiempo eh, se le achaca que Fleming en fin era un poco no tenía mucha idea que él descubrió la penicilina pero que él no creía que la penicilina fuera útil para ser utilizada contra las infecciones y se demuestra o hay gente que demuestra o que ha investigado y demuestra que esto no fue verdad eh, Fleming tenía la, la concepción de que sí de que la penicilina se podía utilizar para eh, curar infecciones pero no tuvo tiempo o no fue capaz de demostrar que eso era así eh, ¿por qué no fue capaz de demostrar que, que eso era así? porque el hongo que producía la penicilina producía muy poca cantidad de penicilina y la penicilina además había que aislarla no se le podía dar a un paciente penicilina que no fuera, efectivamente que no estuviera, no estuviera curada. y Fleming no fue capaz nunca no tenía los, los, los conocimientos químicos suficientes para purificar la penicilina ¿Qué hicieron Florida y Chain? Esencialmente Florida y Chain fueron los que permitieron la purificación de la penicilina eh, y Chain eh, también estuvieron involucrados en la, en la determinación de la estructura química de la penicilina, fueron capaces de producir suficiente penicilina como para inyectarla primero a ratones y comprobar que los ratones se curaban de infecciones bacterianas. Después, dio un paso más adelante, dieron un paso más adelante y dijeron, bueno, pues si esto funciona en ratones, posiblemente también funcione en humanos y probaron la penicilina en humanos. ¿Qué es lo que pasó? Lo probaron un policía, que ha pasado la historia como el primer, eh, la primera persona que fue tratada con, con un antibiótico. En este caso se llamaba Albert Alexander, un policía de, de Oxford. Un policía que por lo visto, trabajando en un jardín y tal, se hizo un corte con un rosal y ese rosal infectó, las bacterias que estaban en el rosal infectó al, al pobre Alexander, le produjo una infección y trataron a Albert Alexander con, con la penicilina. Finalmente, Albert Alexander murió, y no es porque el tratamiento con penicilina no fuera efectivo, sino porque Chen y Flori no fueron capaces de sintetizar suficiente penicilina para que se siguiera todo el tratamiento. De hecho, solo purificaron penicilina para cuatro días. A partir del cuarto día no le pudieron dar más penicilina al pobre Alexander, y el pobre Alexander pues, murió. Esto no era suficiente, como podéis imaginar, esto no era, esto no era suficiente. Tuvo que llegar la, guerra, la Segunda Guerra Mundial para que, como en muchos casos suele ocurrir en las épocas de guerra, bueno pues el, el avance técnico y el avance científico es bastante grande. ¿no? Tuvo que llegar la Segunda Guerra Mundial para que los distintos científicos unieran esfuerzos y llegar a hacer una eh, producción a gran escala de la prudicilidad. Esto no ocurrió en, en, en, en Inglaterra, la, la producción a gran escala no, uh, no se dio en Inglaterra simplemente porque... Europa en aquella época, en los, años, en los años 40, del 39 al 45, estaba en guerra. Entonces la producción industrial de penicilina se tuvo que trasladar a Estados Unidos. Allí se trasladaron eh, eh, eh, Florey y Hadley, Hadley también es otra persona que estuvo implicada en la, en, la, en la purificación de la penicilina, se trasladaron a Estados Unidos y allí crearon una especie de destilería usando de hecho, infraestructuras de destilería, crearon unas destilerías en las que fueron capaces de producir grandes cantidades, de hecho, cantidades industriales del antibiótico. ¿Para qué se utilizaron estas cantidades industriales de antibióticos? Pues esencialmente para tratar a los soldados. La mayor parte Dicen que la mayor parte de los soldados de la Segunda Guerra Mundial no, no morían por fuego enemigo, sino que morían a causa de las infecciones bacterianas que les producían bueno, pues las, heridas, las heridas de guerra. Eh, no fue posible eh, realmente producir penicilina a gran escala sin la ayuda de otros científicos. Y aquí vamos a destacar a los científicos o a un científico y a otra persona que, bueno, no era científica, pero, pero que también ayudó a, colaboró a, a que sustituieran grandes cantidades de penicilina. Este señor que tenemos aquí es Andrew Moyer y Andrew Moyer fue el que posibilitó el crecimiento del penicilium en grandes cantidades para que produjera grandes cantidades de penicilina. Él lo hizo en unos reactores especiales él diseñó toda la metodología necesaria para que eso fuera así. Crecer un microorganismo a pequeña escala es relativamente fácil, pero crecer la grande escala para que se produzca grandes cantidades de una sustancia es bastante complicado, no es, no es nada fácil. Y Andrew, Andrew Moyer, pues tenía bastante conocimiento en los procesos de reacción y fue el que permitió eh, sintetizar grandes cantidades de penicilina. Después tenemos aquí a Hans, a Mary Hans. ¿Qué hizo Mary Hans? Mary Hunt era una técnica de laboratorio, se puede considerar también científica, que trabajaba con Andy Moyer. Eh, tenía un problema para la síntesis de la penicilina a gran escala, tenía un problema, y es que el hongo que producía la penicilina no producía grandes cantidades de penicilina. A gran escala producía grandes cantidades de penicilina, pero el hongo no era un buen productor de penicilina. Mary Hunt, eh, esto se realizó en una ciudad de Estados Unidos que se llama Peoria. Mary Hunt, eh, ...paseando por el mercado de Peoria... ...para comprar sus su, su alimentos, sus vegetales... ...de repente vio un melón... ...un melón cantaluco... ...un melón de estos que lo abrís por dentro... ...y de estos que son naranjitas... ¿eh? ...de estos que son rayados, pequeñitos... ...y son naranjitas por dentro... ...vio un melón cantalupo ...que tenía de repente una contaminación de un hongo... ...y en vez de hacer como hacemos todo el mundo... ...que no compramos fruta que está contaminada con, con hongo... ...pues ella rescató ese hongo... ...ese hongo lo rescató, lo llevó al laboratorio... y Gracias a Merijan se pudo producir gran cantidad de penicilina. ¿Por qué? Porque se demostró que este hongo que estaba en este melón era un gran productor de penicilina. Era el mejor productor de penicilina que se tenía eh, en la época. Así que gracias a todo este conjunto de investigadores bueno, pues se pudo producir eh, la penicilina a nivel industrial. Pues mira, un todo el tiempo. ¿Quién es? Aprovecho para hacer una Aprovecho para hacer un inciso, que eso es lo que nos demuestra, todo lo que nos está contando Eduardo. ...que muchas veces no hay que saber mucho sino saber mirar... ...¿vale?... ...porque si os tanto en Fleming... ...como en lo que tú acabas de comentar de, de Mary... ...¿cómo se llama la ah, eh, ...es ver más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos... ...¿vale?... Eh, ...bueno vamos a ir ya rapidito porque quedan... ...13 minutillos para no alargarnos más de 45 minutos... ...la estructura química de la penicilina... ¿Por qué quiero explicar o hablar de la estructura química de la penicilina? Porque después Mari va a hablar de la persona que ayudó a conseguir, la estructura, eh, a conseguir la estructura química de la penicilina. La persona que ayudó a conseguir la estructura química de la penicilina, de la cual Mari va a hablar más adelante, es eh, Dorothy Kofut, eh, Holfing, vale holstein eh, Ella lo dirá, a, a esta señora le dieron el premio Nobel en el año 1964, y aparte de... Ayudar a discernir la estructura química de la penicilina Ayudó también a discernir la estructura química de otras sustancias La penicilina tiene una estructura un poquito complicada Pero es, en esencia, bastante, bastante simple La síntesis de penicilina ocurre en los hongos de tipo penicidium Gracias a tres aminoácidos los Tres aminoácidos que están presentes en todas las células El alfa-aminodipato, la cisteína y la valina El alfa-aminodipato es un aminoácido que no está en las proteínas pero es un aminoácido, y la valina y la cisteína es un aminoácido que está en cualquier proteína. Por ejemplo, en el colágeno que tenemos nosotros, están presentes tanto cisteína como valina. Es decir que ¿Qué? es relativamente simple la estructura de la penicilina, aunque químicamente es bastante complicada, proviene de compuestos esenciales que son bastante simples. Y lo que es importante, y por eso os pase la, la, la pequeña encuesta, ¿cuál es el mecanismo de acción y de resistencia a la penicilina? Bueno, lo importante de los antibióticos es todo, que he dicho anteriormente, y algo que quizás es importante para tratar las infecciones, y es que los antibióticos son muy selectivos. Atacan, en este caso la penicilina, concretamente a las bacterias, pero a nosotros, a los hospedadores que, que operan las bacterias, pues no les, no les hace nada. ¿vale? Y la razón, la razón de que eso sea así es que las bacterias tienen una estructura que nosotros no tenemos, que otro tipo de células no tienen, que es la pared celular, que es lo que se llama aquí CW. Toda bacteria está recubierta por una pared celular. La penicilina en este caso concreto lo que hace es impedir la síntesis de pared celular. Las bacterias sin pared celular no son capaces de vivir, simplemente mueren. ¿De acuerdo? Por eso la penicilina es tan específica. Nosotros no tenemos pared celular, ataca a las bacterias, pero no nos ataca a nosotros. Hoy en día eh, hay un grave problema, la, incluso la OMS lo, ha, lo menciona, y es el tema de la resistencia de los antibióticos eh, supongo que a todo el mundo le suena hay bacterias que de repente eran sensibles a los antibióticos y se convierten resistentes a los antibióticos de repente es un problema que, bueno, que, que tiene bastante importancia a nivel de la, de, la salud, de la salud mundial de hecho la OMS dice que en, 2030, en 2050 hasta 20 millones de personas pueden morir debido al problema de la resistencia de eh, los antibióticos la penicilina en concreto es un antibiótico que, frente al cual se puede generar resistencia y la resistencia más conocida de la penicilina es esta enzima que está aquí, las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son unas enzimas que cogen la estructura, que cogen la, la, la penicilina, que es esta estructura que está aquí, que ya veis que es bastante compleja, y rompe una estructura que se llama anillo beta que es este cuadradito que está aquí. Lo rompe y eso rinde una molécula que ya no tiene la capacidad de impedir la síntesis de la pared bacteriana. Por tanto, todas aquellas bacterias que tienen beta-lactamasas, no se pueden tratar con penicilina, simplemente porque son resistentes a la penicilina. Esto es un problema, sí, esto es un problema, pero, bueno, hay una, una pequeña solución. Y la pequeña solución viene, de nuevo, de un microorganismo. Esto es una bacteria que se llama Streptomyces que tiene esta apariencia en placa de Petri, y cuando lo miramos al microscopio tiene esa apariencia que recordaría un hongo, aunque no es un hongo, y esta, esta bacteria sintetiza una sustancia que se llama... Eh, que está, bueno, lo voy a pasar, eh, una sustancia que impide eh, la acción de la beta-lactamasa. Se une a la beta-lactamasa, esa sustancia se une a la beta-lactamasa, que es el ácido clavulánico, se une a la beta-lactamasa, la beta-lactamasa no actúa y la penicilina ya puede actuar. Por eso, en el augmentine, no voy a pasar la diapositiva porque vamos a pasar mucho tiempo, en el augmentine, la receta del augmentine contiene dos sustancias, amoxicilina y ácido clavulánico. ¿Para qué? Para aquellas bacterias que son resistentes a la penicilina por, el, por, el, por, el, por el, la beta lactamasa, inhiban la beta lactamasa y sea más efectivo el antibiótico. Con esa parte terminamos y eh, Mario os va a hacer una pequeña re reseña de quién fue eh, Dorsey. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Queréis hablar? Yo parezco la de las trombolas. yo lo no que hago interactuar con el público, me encanta. Bueno, pues estamos llegando al final de la, de la charla. Bueno, queremos que sea, ya os digo, bastante didáctica y que también intervengáis. Por eso lo de que si tenéis alguna pregunta científica, bombardea a Eduardo. A mí no. <risa> ¿Vale? Eh, ¿Quién es Eduardo? ¿Vale? Bueno, todas las funciones y de las líneas que nosotros defendemos de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UCC, de la Universidad de Sevilla y, en general, desde cualquier estamento de nuestra universidad, es el tema de la mujer, ¿vale?, la mujer en la ciencia en concreto y por ello no tenemos más que debernos a la realidad y a la historia y a la aportación que hizo Dorothy Crawford Hopkins al tema de la penicilina, porque todo el mundo conoce que la penicilina versus igual a Fleming pero en la mayoría de las ocasiones que se estudia la historia de la penicilina o del descubrimiento de los antibióticos nos olvidamos de esta gran científica, ¿vale? ¿Qué fue lo más importante que ya nos lo ha comentado Edu? Pues bueno, lo que hizo fue determinar la estructura química de la penicilina. Pero no solamente hizo, la, bueno, determinó esa estructura química, sino que también determinó la de la insulina y la de la vitamina B12. Como he hecho antes con Fleming, os presento algunos datos de, de Dorothy, que nació en El Cairo, en 1910. Eh, su madre fue, curiosamente, la que le alentó a que dedicara su vida a la ciencia, a la investigación y a que, y a que estudiara, que no era algo muy común ¿no? en, la, en la época. Eh, era una niña muy, muy, muy curiosa, de, de que, ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues, ella era de esas. Eh, se dedicó en concreto, en concreto eh, a la cristalografía, ¿vale? Fue la especialidad en la que ella desarrolló su, su carrera científica. ...fue doctora por la Universidad de Cambridge... ...y tuvo nada más y nada menos que como alumna... ...a Margaret Roberts, ...que es más conocida como Margaret Thatcher... ...la dama de hierro... ...¿no?... ...en eh, 1937... ...se casó con otro científico... ...con Thomas Hopkins... ...de ahí su apellido... ...porque en Estados Unidos sabéis que... ...toman el apellido de, del marido... Eh, ...¿qué quiero decir con esto?... ...dos científicos en la casa y tres niños... ...fácil desde luego... ...conciliación familiar... ...complicada... Aún así, ella dedicó toda su vida a la ciencia, mientras que su marido también iba a congresos, también avanzaba en el tema de la investigación, pero no olvidemos que aun teniendo, y recalco lo de teniendo tres niños, y siendo científica en 1930 y tantos, eh, lo consiguió, ¿vale? Lo consiguió hasta el nivel de que fue pionera en el campo de los estudios de biomoléculas mediante la técnica de cristalografía de rayos X, que ahora mismo es una técnica muy utilizada, pero entonces estaba de vanguardia, ...y recibió un premio Nobel en 1964. Bueno, aquí ya os traigo simplemente la foto que está rulando por ahí... ...que es ella en el laboratorio y la estructura de la penicilina, ...la tenéis abajo. Y bueno, gracias a, a las aportaciones que hizo, que hizo Dorothy. Pues bueno, ...fueron clave en la Segunda Guerra Mundial, que ya lo hemos comentado... ...y además fue directora, esto sí también me pareció curioso... ...de unas conferencias que llevaban por nombre Pumquas... ...o no sé cómo se pronunciará exactamente... ...que eran como unas reuniones de científicos a alto nivel... ...y ella era la directora precisamente, ¿vale? Y bueno, estas dos fotografías reflejan lo que os digo... ...de que es una vida dedicada por y para la ciencia y la investigación... Y el dibujo de abajo es, una, es un cuadro que le dedicó un amigo suyo, una pintura, porque ella sufrió una enfermedad muy grave que se llama artrosis reumatoide y le deformó bastante la autostrada de las articulaciones, sobre todo las manos y los pies. Y en la fotografía que de lejos no se ve, pero lo estáis viendo por ahí el cuadro, tiene como varias manos, le, le dibuja varias manos, todo deformadas. Eh, es un ejemplo del esfuerzo, de la dedicación, del el querer más que el poder. Y bueno, creo que es bastante importante sacar también la parte humana de lo que es la ciencia, ¿vale? Porque la ciencia y el avance científico no se consiguen sin personas que estén detrás. Y por último ya, si queréis conocer algo más de esta científica en concreto y de otras más, pues os presentamos el libro Sabias, que ya estuvo aquí también participando en un evento en el bicicletero de, del CRAI, eh, que está escrito por nuestra compañera de la Muñoz, que es profesora de aquí de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, eh, os lo recomiendo, de verdad, está escrito un lenguaje muy divulgativo, presenta tanto base científico como aspectos más personales y humanos de todas estas científicas que a veces son olvidadas y que a veces están, están en oscuro, ¿no? que siempre se recuerdan los nombres más de hombres y no tanto de las científicas. Y bueno, ya os digo, Sabia, 100% recomendable. Y nada, muchas gracias por aguantarnos, por escucharnos, por vuestro interés y atención y cualquier pregunta que queráis, pues vamos pasando el micrófono y nos lo hacéis, ¿vale? Los de si queréis los correos electrónicos, pues si queréis algún, mandarnos algún, algún correo con alguna sugerencia, con alguna inquietud o lo que sea. Y también hemos puesto las cuentas de Twitter, ¿vale? Esa es la, la, la, la cuenta de Twitter... Eh, ...oficial de, de la UCCI. Bueno, yo quería... ...hacer... ...tres pequeñas observaciones... ...la primera es... A, ...amor de... ...contribuir a la mala fama de Fleming... ...de que era un poco guarrillo... ...comentar ...que, que no es verdad, por cierto... ...pero bueno... Eh, ...comentar que la lisocima... ...vale... ...tampoco mucho, pero bueno... ...era muy curioso... ...entonces lo que pasa es que a nosotros se nos estropea una patata... ...le salen cosas y la tiramos directamente... ...y él observa... ...que la, eh, la lisocima él la descubrió... ...porque en una caja también bacteri... que tenía bacterias sembradas... ...se le cayó un moco que estaba resfriado... ...o sea, lo siento, no quiero contribuir... ...pero vamos, es así... Lo, lo segundo que quería comentar es que eh, su fama cuando iba por toda España fue precisamente el que no patentó la penicilina y no patentarla no porque creyera que era la naturaleza, es porque no quería que nadie se beneficiara de ese avance para la, eh, económicamente, él tampoco. ...de ese avance para la humanidad... ...y eso fue lo que salvó muchas vidas... ...y era muy popular porque todo el mundo sabía... ...que ese señor se dedicaba a la ciencia... ...que había descubierto una cosa... ...y que nos estaba beneficiando económicamente... ...y eso a la gente pues le vino muy bien... ...y la tercera cosa que quería decir... ...que yo estoy aquí gracias a Fleming... ...porque yo, eh, mi padre era médico... ...yo tuve una septicemia... ...tuve una, una infección intestinal brutal... ...del que nunca se supo... ...se supo de que provenía... Y yo, a mí, me mi padre me consiguió mmm, penicilina, de la que estaba en ese momento, eh, estaba en, en prueba. O sea, que yo estoy aquí gracias a, a Fleming. No sé sí, pero era muy escasa y no, est estaban en prueba todavía y además es lo que tú dices, las cantidades que... Que se, que se proporcionaba era muy bajita en fin, que, que no se podía conseguir en grandes cantidades como para un tratamiento como hoy en día eh. Eh, ha dicho esta señora Dorothy Hopkins, era, era química y fue profesora de Margaret Thatcher, ¿no? Era química también Margaret Thatcher, curiosidad. Ah, no, no lo sabía. Tenía una especie de grado en química. De hecho, vamos, cuando le dicen que Margaret Thatcher eh, tenía una vocación muy científica. Uh -huh. y esa vocación científica después la aplicó a su pueblo. Su... No lo sabía. Gracias. ...sí, buenas tardes... Eh, ...yo solamente quería hacer un... ...arrimar un poco el asco a, a mis sardinas... ...yo soy el director del Museo de Historia de la Farmacia... ...de aquí de Sevilla, está en la Facultad de Farmacia... ...y al hilo de la penicilina... Eh, ...pues comentar que la, la, la sífilis, por ejemplo... ...se, se trata actualmente con penicilina... Eh, ...pero previo a ello, has comentado también al principio... Eh, ...el tema de la familia. ...previo a ello... Eh, pues Erlich ideó eh, eh, el neosarbarzán y el sarbarzán y previo a ello, pues teníamos el guayaco y los derivados mercuriales que se utilizaban antes de todo eso. Y que todo ese tipo de, de material, de, de piezas y, y demás, de, eh, pues lo tenemos en el museo, que está, está, está todo invitado a, a su visita, solamente era eso. Está en la Facultad de Farmacia de Sevilla, aquí al lado. Pues mi correo electrónico es, eh, por el momento es personal, eh, tenemos una página web que, eh, que está en, en varios idiomas, incluso en árabe, lo, eh, con, con locuciones. Eh, Museo de Historia de la Francia Sevilla se entra directamente un Facebook, Twitter y mi correo personal, que eh, por el momento es como hacemos la visita directa, es antonioramos.us.es. Mi nombre es Antonio Ramos, pues antonioramos.us.es. Todo está en, en, en la web y estamos súper localizados. Muchas gracias. La encuesta era simplemente eh, lo que la OMS, eh, las preguntas que hace la OMS eh, para conocer cuál es el, el conocimiento que tienen sobre los antibióticos eh, la ciudadanía en general y nada, simplemente que habéis colaborado o vais a colaborar a, a que sepamos más o menos, aquí en el ámbito de Sevilla, eh, cómo conoce la gente, porque el, el, salió hace poco una, una encuesta de un eurobarómetro diciendo que el 50% de los españoles no tenían ni idea. De, de sobre los antibióticos y las repercusiones del mal uso y el abuso de antibióticos que tenían en, en, en, en la curación de, de próximas enfermedades ¿no? eh, aquí he traído también si os queréis acercar eh, unos antibiogramas eh, para que veáis cómo se determina cuando una bacteria es sensible o resistente a los antibióticos perdón Eduardo yo tenía otra pregunta que me acuerdo ahora. ¿Por qué Sevilla era la tercera ciudad con esa tasa tan alta de mortalidad? Si no, no, lo he leído, pero es verdad que era un desastre. Mira, es por el tema de, del río Guadalquivir. Sobre todo era por la serie La Peste, que están emitiendo ahora, eh, que está famosa y tal. Pues eso lo refleja un poco. Y era por todas las infecciones que había y la, la suciedad que había en la ciudad. Que se... Propagaba muy rápido la, la epidemia. Por eso tiene ese nivel tan alto de tiempo. Sí, porque era eso. Así que hubo suerte. Realmente cuando los sí, sí. que, se... que se llama hubo suerte, que si está enfermada, que se la materia sí ha sido efecta porque después se sabe lo que se